Bueno, en las bullas del día, anoche tuvimos un trasnocho. Anoche, sí. Uno, si <risa> anoche nos trasnochamos nosotros, señores. Gracias yes. al expresidente Leonel Fernández. Yo. Yo, yo no dormí nada. Esperando esa locución. A las 7 estaba yo sentado ahí. De ¿no? señor Leonel Fernández. Y bueno, ya el hombre no va a hablar a las 10. Y no dijimos nada. Y. Y cuando veo la 10, ponen una película a alguien, una, una película yo más pensaba, vieja. Yo pensaba que iba a salir de la película, sí, yo no, de la película iba a salir, pero nada, dieron las diez y media y todavía uh, esperan no, y esperan, no, esperan, no, no. esperan y esperan y esperan. Dan las 11 y esperan, esperan, y, esperan. Y, y, y yo llamo a Genesis y la gente dice me, me tiró una de un canal ahí fantasma de hace tiempo de que ahí que yo buscando. <ríe> Anduve todo el cable buscando eso Pero es que a las 7 de la mañana habló Sí, pero después de las 11 de las Pusieron una serie llamada Mortales Más mala que el ay, ay, ay, ay, ay. Más mala que el diaje que, lo, que los pero actores yo, eh, eh, eh, Primera vez que yo veo esa serie Él no durmió No, yo no, estaba esperando que Leonel hablara Tramuchado, estoy yo esperando de cabeza ya, eh, ya Leonel el líder. va a hablar, El líder habló Iba a hablar y nada pasó. Dije que, que de Punta Cana uh, que se hubo... Uh, lo primero fue, se rumoró que supuestamente era un boicot en el canal. El mismo canal desmintió y abajo puso... Que no es responsable de ninguna que tardanza. Que no es responsable de ninguna tardanza, que ellos no tienen nada que ver con eso. Que eso es totalmente falso. Eso fue lo primero. Segundo rumor que se corrió anoche. Y el flaco puede colaborar si es verdad que eso fue uh, así que anoche hubo un apagón. En mi casa no hubo apagón. <risa> en, mi no <risa> en mi casa no se fue la luz. De en mi casa no se fue la luz. Yo no sé dónde fue el apagón. De yo de no sé acuerdo. dónde fue el apagón. No fue el apagón. Que yo, que yo no Dicen que no. en la capital, en algunos sectores, se fue la luz, pero supuestamente que, que se fue, hasta por redes sociales lo habían transmitido. Pero él no dijo o sea, nada. No, no él dijo lo nada mismo que... que ha dicho siempre. Que... Esos eran los rumores. Antes de entrar en el discurso, esos eran los rumores. Sí, dije, que, que, que supuestamente era. un apagón. No, mundo, vi no, vi eso, tramo, chato, no vi el apagón. Yo no estoy esperando eso, noche. Yo no vi el apagón. En Facebook me decía por favor, me tengo trabajar a las 7. Sí, yo si la gente lo que estaba era esperando que él hablara. Dieron ya las 2 y la 1. Yo dije, yo bueno, yo no voy a esperar y, y, y yo lo que, lo que digo ese señor, que va a llamar a una revolución, pero señores, que pierda, porque. Que, <risa> no, ¿y eso, fue no ya de, eso fue ya después. después eso eh, fue ya después. Ya a las 7 de la mañana. Me levanto yo, de listo para ir, venir a trabajar. Y tuviste que sentarte. Y padre. me dicen, está Leonay hablando. Y yo, ¡oh, ya! Pero comenzó a hablar Oye, estoy a bien. las 7 de la mañana. Leonel comenzó a hablar. Todo el mundo es seguidor del líder porque ya, los tigres me llaman. y que ahora está hablando a las 6:45. Dije, que va a hablar ahora. ¿Y no, acá? No, gente no, que no son políticos <risa> atrás del líder. No es para que ustedes vean. Leonel puso la gente puso anoche. La gente, Recordarle sí. a las personas que estamos por a través de WhatsApp. Pueden escribirnos el 829-283-5346. Y estamos transmitiendo de manera de prueba hoy por la transmisión por el canal de YouTube de Telenor. Así que las personas que están en YouTube, que veo muchas personas Conectada. Pueden hacer su comentario del discurso de Leónel Fernández. Bueno, sí. a las 7 de la mañana Leónel dio su discurso, duró 37 minutos hablando lo misma vaina, lo mismo de lo, lo único que cambió fue que antes era un ruso, ahora es un hindú. No, el mundo entero, mundiales <ríe> son los hackers. Sí. Mundiales. Qué raro que no ha un chino. No, no, no, él, no viene él viene con chino, chino. <ríe> en, la, en, en la revolución. Ah, de ¿sí? La de Mayor, sí, sí, él sí, viene con chino. Él viene con chino. Ya en el comentario del, del jueves, que, que viene con un comentario del jueves, ya él viene con Pero un chino. Pero otra cosa, Génesis. Ustedes vieron la hija de él, metí en la multitud. Ah, ahí medio. está, te cayó la voz, ¿eh? Te cayó la boca, pero en el, en, atrás de ella, mire, ahí. Por allá, ¡Ajá! atrás yes. de ella, los popis y marchando. ¿Eh? Los popis cogiendo calor. Dios mío, ¿eh? Ahí está, mira, Nicole Esa Fernández. Esa muchacha no se ha picado un mosquito nunca, vea. <risa> Nicole Fernández, la hija del <risa> líder. <Nicole risa> mire, mire, mire. Ahí, eh. Vea, todo el mundo, seguridad de ella ahí, vea. Ahí no hay un, un guagüero, no hay motoconcho, yo sé que esa muchacha, nada de eso. Eso es... <risa> mira, mira, mira, mira. Para que vean, ella, ella luchando eh, por y una tirándose, causa. Y la gente tirándose fotos, eso es lo duro. ¿Eh? La tirándose gente tirándose fotos con ella. Con ella, para que ustedes vean. Mira, mira, mira. mira, mira. Ay, Dios. Famosa, mira, mira. famosa. pero mira la, mira la piel de esa muchacha, ¿eh? Esa nunca ha eso en su vida, más de playa. Se aguanta Miami, la Miami, ¿eh? se si aguanta la bomba, que van a tirar? Bueno, eh, se dio la marcha, hubieron muchas personas. Pero una imagen ahí. como ¿Una imagen? como Una imagen que está como trabajada. <risa> sí, la que le multiplican. Entonces, como ¿Cómo hacen las películas de, de, de esos dioses que, que ponen muchos caballos? 3 millones de caballos. <risa> creo que fue así que hicieron la vuelta. ¿eh? Casi 300 que lo multiplican. Así fue que hicieron la vuelta. ¿eh? ¿La, de, ¿La marcha de Leonel? Del líder. No, Leonel. Vamos a seguir usando con Leonel y su pataleo. Que siga Lionel, el pataleo eterno. Yo creo que creo que va este a ir a ganar para, para Bienvenida, Bella Buenas tardes, corazón. Para que vea bella, que ella. Nicole te cayó la boca. ¿Eh? Tú que decías que Nicol no iba a ir para allá, estaba ahí con todos los tigres, con señores, con los cacheros, con los, con con los que más goma. la ahí, llegó Bella ya. Eso es bueno es si estar con ustedes nuevamente a un inicio de semana. Yo supongo que al igual que todas las personas que esperan algo nuevo, se levantaron temprano y, y están en acción, ¿verdad? Porque cuando ejecutas y quieres un cambio, tienes que moverte. Entonces, sí, ¿no? sí, ¿no? es de verdad. No decir quiero estar bien y hacer nada. Exacto. Eso. Todo bien, hay una persona que nos está escribiendo y nos dice que si nosotros somos de farándula, políticos que Nosotros somos de todo lo que el país tiene, o sea, la farándula, todo lo que Leonel hizo uno tiene que comentarlo en sentido de jocosidad. Ella tenemos, cocinar, tenemos comentar, la habilidad, la habilidad de, de conectar en de, todos los temas. Eh, el micrófono de, de, de Bella. Ok, pues bien, nada, nosotros estamos comentando, somos farándulas, somos, por eso llaman los osobrosos, somos chercha, somos todo. Otra persona nos escribe, dice, saludos hermanos, no me dice de dónde es. Eh, ok. Y me, bueno, escriban y mencionen dónde para pues yo comenzar a, a, a saludarlo. A pues bien, a pero como quiera, o... somos personas que estamos comentando todo lo que es para entretenernos, entretenemos y la política siempre va a tener su cosa de chercha. ¿Por qué es que usted quiere que nosotros le, le sig sigamos diciendo lo mismo que han dicho todos los programas políticos en el día entero hoy? Porque el programa, todos los programas políticos han dicho lo mismo. dice Le dicen aquí en YouTube, dicen. Leonel perdió y quiere hacer un lío ahí. Bueno, desde Cotuí no escribe Kelvin Sánchez. Saludos para ti, Kelvin. Saludos para Kelvin. Kelvin, Kelvin Sánchez. Bueno, ya ustedes saben. Saludos a todos. Mi micrófono no, no, no se escuchaba. Ustedes me dieron la bienvenida, okay. pero había un fallito técnico. Un boicot. Recordando eh. a de las personas que esto es en vivo. Eh, eh, Nicole, de eso es, Yo creo que es del Nicole que está haciendo eso. ¿Tú crees? Porque pues yo dije que no, no, no iba a tener cierta convocatoria. Pero estaba ahí, ¿eh? ¿eh? Que estaba ella, Nicole, estaba ahí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y si Néstor se quiere incluir, también me puedes responder. ¿Qué ellos van a solucionar con esa protesta? O sea, ¿qué ellos van a solucionar? El objetivo que buscan lo sabemos, y claro está, pero ¿qué ellos van a solucionar por vía a esta protesta? ¿Qué porque ya lo fraude, bella? porque ella se siente defraudada porque le hicieron un fraude que a su no papá? Que no saben perder, eh, que ella nunca no se vieron. Ella siente que, que le hicieron situación. fraude, mi amor, ella siente que se le va a ir su vaquita lechera, que ya no va a poder en darse la vida que, se, que nunca, se daba. Nunca se han visto en esta situación, bella. Entonces, nunca habían perdido el desde que una pregunta, ¿llevó la cartera de 20 mil dólares ella ahí. Que la lleve. No, mi amor, tú, tú, tú, tú supiste que ella iba a ir lo más humilde posible, porque eso es lo que los políticos venden para poder. Un saludo para la persona que nos comentó dice conectar con todo, pero sin inclinarse. Claro, no nos inclinamos a nadie. Hacemos no, esto claro de molo de, no. de broma. Esto es su es trabajo, ¿verdad? Y es su trabajo. Así dicen aquí, saludo desde Nueva York.